Bajo el pretexto de bajo rendimiento, lo cual mi, lo, junto con otros 21 compañeros que fueron despedidos, lo cual cuando me notificó el, el encargado mío mi despido, pues no pues dijo que esto venía una orden de, arriba, de, de una orden de una orden de arriba y que y que lo que ponía el despido pues, pues era todo, todo falso todo mentira. Y entonces aducen ellos que, que me despidieron que me despidieron bajo un seguimiento que me hicieron durante el mes de septiembre, cosa, eh, cosa que hasta el 23 de septiembre estuve de baja y lo, lo cual, donde aducen ellos el seguimiento, donde dice que apercibieron a, a mis a mis jefes, que a mis encargados, que me habían advertido de mi actitud. Y como no cambié mi actitud, pues me despiden. Pues me despiden pues bajo el pretexto de bajo rendimiento. Con lo cual, esto incurre en que creemos que es un NER encubierto, dado que, dado que había ya en marcha un NER para 1.300 trabajadores en todo esto de la limpieza diaria y jardinería. Y entonces eso acabó en una huelga donde, donde quitaron los 1.500, 2.300 despidos, despidos, pero implantaron un ERTE de 45 días, 45 días al año durante cuatro años y congelación del salario durante esos cuatro años. Lo cual aquí bajo el pretexto de eso, pues mi situación es que después de 10 años... Pues cumpliendo con mi trabajo, no teniendo ninguna penalización, pues me han despedido. Este señor, el señor de esta empresa Villarmir, que tiene, que, tiene, que tiene el narogífico de llamarse Marqués de Villarmir, donde fue, fue, fue vicepresidente. Vicepresidente durante los años 75 y 76, ministro de Hacienda, bajo el primer gobierno de, después de la dictadura franquista, pero venía precedido del presidente franquista, como era Ariel Navarro. Luego, este señor, su patria y patrimonio lo adquiere en 1985, adquiere Altos Hornos, Altos Hornos de Vizcaya y la costura de Obrascón, por el precio de una peseta, lo cual posee lo cual ahí pues tiene que haber pues, algo más que escondido y luego en 1999 pasa en 1999 pues pasa llamarse ya el grupo HL, lo cual tiene concesi se apuntan a, tienen concesiones por todo el mundo obras por todo el mundo se apuntan en concesiones se están metiendo en todos los, se están metiendo en, en todos los sectores también tienen es, últimamente que estamos viendo cómo no se están subiendo la luz pues también está metido en, en también tiene a, a mencionar eh, empresas empresa, lo, lo es estos empresarios sin escrúpulos atacan ata atacan a todos y no es por falta de dinero porque tanto yo como mis compañeros pues, eh, hemos hemos sido despedidos por la misma razón y por eso pido la ayuda a a, a, a la internacional, a la IT, para ver si podemos, que, que, que, no, que no podemos que consentir estos atropellos de los empresarios que, de estos empresarios que, sin razón de ser, tienen todo el dinero del mundo y despiden a su antojo, donde ya sabía que iba a haber despidos, además de que habían despedido a 350 en la ocupación de julio.